¿Qué tal? Nuevamente miren, aquí nos encontramos con una rica receta. El día de hoy vamos a preparar pollo a la hawaiana. Aquí estamos viendo nuestros ingredientes que vamos a necesitar y como siempre pues es una receta casera muy sabrosa y sencilla de preparar. Bueno, vamos a necesitar pollo eh, puede ser pechuga, puede ser muslos, puede ser piernitas, puede ser alitas, lo que ustedes gusten. En mi caso ahorita ya tengo yo el pollo ya lavado. Es pechuga. Y ya la tengo aquí, este, le di una plastadita, Ya la tengo preparada. Entonces, pues va a ser pollo a la hawa, hawaiano, pero pollo a la hawaiana. Los ingredientes son... Es media taza de salsa de soya, va a ser una taza de cápsula, queso, al gusto de ustedes, en este caso el mío pues es queso mozzarella, una cucharada de ajo, una taza o taza y media o dos, dependiendo de la cantidad que ustedes hagan de pollo, en este caso yo tengo una taza de piña en almíbar, puede ser también piña natural y ya picada en trocitos. Otro ingrediente, una cucharada sopera de cilantro, cebolla, la mitad de una cebolla ya picadita, una cucharada sopera o dos. En este caso yo le puse dos cucharaditas peras de azúcar. Son cuatro tiritas de tocino, ya picadito. Y por último es el jugo de un limón y tantito juguito de lo que es el jugo de la piña en almíbar. Entonces... Esos son todos los ingredientes que necesitamos. Pollo a la hawaiana, puede ser, como les comento, pechuga, pierna, alas, muslo, lo que ustedes gusten. Bueno, entonces vamos a empezar y espero les agrade. Y saludos, como siempre, desde Dayton, Ohio, para todo el mundo. Gracias a todos los suscriptores. Gracias a toda la familia, a todos los amigos. Y seguimos. Bueno, aquí seguimos con nuestra receta. Acabo de poner el tocino aquí en aceite para que se, que se fría. Y aquí le vamos a poner todos los ingredientes, todos, todos, todos, todos. Vamos a ponerle una cucharadita de ajo. Vamos a, a, a esperar un poquito que, que, que se alcance a freír. Vamos a ponerle un poquito de cebolla. Le vamos a anexar el azúcar, le vamos a anexar el jugo de limón con el juguito de piña, le vamos a anexar el cilantro, le vamos a anexar un poquito de sazonador. Yo no le pongo sal porque como ya le ponemos sazonador, entonces es sazonador no usita, pero es, el, es completo. Yo estoy ocupando este. Entonces, ahora le vamos a poner un poquito de, de lo que es este pimienta. La pimienta es al gusto también. Un poquito de pimienta, miren aquí ya estamos con la pimienta y... Le vamos a anexar la piña para que se incorpore con todos los ingredientes. Vamos a poner en la piñita, aquí quedaron unos trocitos. Le vamos a anexar también lo que es la salsa de soya. La salsa de soya solamente debe de ser media taza, pero ahorita es, yo lo tengo aquí en la, en la botellita. Es... Ahorita nada más este, le voy a poner, pues, ahora sí que un tanteo, lo que es más o menos media taza. A mí no me gusta mucho la salsa de soya, pero en esta receta se le debe poner. Yo le voy a poner poquita. Bueno, pues aquí estamos con los ingredientes. Continuamos. Y por último, pues le vamos a poner lo que es la cápsula. La cápsula debe de ser una taza que yo le estoy poniendo así, le estoy calculando nada más y es obviamente dependiendo de la cantidad, ¿verdad? dependiendo de la cantidad de, de lo que es todos los ingredientes entonces, bueno, pues ya nada más lo vamos, vamos a incorporar todo, todos los ingredientes y vamos a dejarlo por 5 minutos y la apagamos y vamos con lo siguiente, vamos a, a freír el pollo el pollo lo vamos a freír 5 minutos de un lado y 5 minutos del otro entonces vamos a darle su tiempo de cocido y continuamos Bueno, pues aquí ya pasaron los 5 minutos. Ya le vamos a apagar. Miren, quedó todo muy, muy bien. Todo incorporado. Todos los condimentos, los, los ingredientes, colores, sabores. Y bueno, del lado derecho ya tenemos aquí nuestro pollo. Vamos a darle un sazón. Eh, esto lo vamos a cocer por 5 minutos de un lado Y 5 minutos del otro Vamos a ponerle tantito condimento Y vamos a ponerle un poquito de pimienta Solo para darle este... Darle, eh, darle un poquito de, de sabor a todo entonces aquí pues vamos a, a dejar que se cosa por 5 minutos y ya cuando pasen los 5 minutos lo vamos a, a voltear entonces vamos a esperar que pasen los 5 minutos bueno seguimos pues ahora vamos a vamos a voltear nuestra pechuga ...para que pasen los otros 5 minutos de, del otro lado... ...y, y lo vamos a, a, a condimentar... ...igual, y miren... ...que está cociendo muy muy bien... ...entonces así... ...así vamos a dejar... Eh, ...el pollo... ...por otros 5 minutos... Y ya que termine bien de, de, de coserse, Vamos a condimentar ahora de este lado y Ya que termine de coserse, Entonces le vamos a incorporar todo Todos los ingredientes Todos, todos, todos, todo, todos los ingredientes Y por último lo vamos a sellar con el queso mozzarella Le dejamos otros 5 minutos Le ponemos su tapita Y listo Bueno, pues ahora ya pasaron 5 minutos y 5 minutos de cada lado. Ya se cocieron muy bien las pechugas, miren. Están doraditas, las dejé dorar un poquito. Porque me gustan así para que le dé más sabor. Entonces ahora le vamos a introducir todo lo que, lo que preparamos. Vamos a ponerle todo, todo, todo, todo, todo. Todo. todo. Y una vez, ya que está todo, le vamos a, a dejar por 5 minutos. Miren, qué delicia. La piña con la cápsula, la salsa de soya, el jugo de limón, el jugo de piña y el cilantro. Miren, vamos a dejar ahí por solo nada más. Por unos 5 minutos y lo vamos a sellar. Y Ya por último, con todo el queso, le vamos a poner este queso. Miren, solamente 5 minutos. Y quedó ya muy bien el, el platillo. Entonces, ya solo es ponerle la tapa emplatamos y les presentamos cómo quedó nuestro pollo perdón nuestro pollo estoy tan emocionada el pollo a la hawaiana es la emoción, la emoción que vamos a degustar este rico platillo pollo a la hawaiana el día de hoy bueno, gracias por estar siempre con nosotros Ale Loli Family Vlogs y nos vemos en el siguiente video, emplatamos y les presentamos. Bueno vamos a taparlo, solo 5 minutos. Bueno pues aquí ya estamos presentándoles cómo quedó el pollo a la hawaiana. ya emplatamos, miren quedó delicioso. Muy, muy sabrosa. Y así quedó el pollo a la hawaiana. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo Vamos a disfrutar de este rico platillo. Buen provecho también para todos ustedes. Y saludos a la distancia.